La temporada 3 de Fortnite ya ha sido lanzada desde hace varios días Y dejarme ser vuestro mejor amigo en esta aventura Vais a ver nuevos secretos de la temporada que probablemente ninguno de vuestros amigos os ha enseñado Desde una nueva ubicación en el mapa que prácticamente nadie ha hablado de ella Hasta por ejemplo que han eliminado todos los coches de policía del juego de Fortnite Sí, sí, sí, totalmente loco. Estos son todos los secretos de Fortnite, temporada número 3, que debes saber. Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Mister de Neox. Y antes de empezar con el vídeo, como siempre, chicos, ya sabéis, vamos a sortear una skin de la tienda. Lo único que tienes que hacer para poder participar es pertenecer a la Neox Army. Por lo tanto, suscríbete al canal y activa la campanita. Sígueme en mi Twitch, que de 3 a 6 de la tarde estamos cada día en directo. Tienes el link debajo en la descripción. Deja un buen like en el vídeo y coméntame cuál es tu idea de Epic Games para participar. Hecho todo eso, ya estarás participando y aquí tenéis el ganador anterior. Así que chicos, muchísima suerte a todos. De todas maneras, ya sabéis chicos, que si llegamos a 10.000 personas apoyando el código MrDeneox, música épica por favor, vamos a regalarle... A 3 personas 5000 pavos en el juego Así que chicos 3 ganadores de 5000 pavos Si llegamos a 10.000 personas Usando el código Mr. Teneox en la tienda Vamos allá Ya sabéis que en la temporada número 2 La skin secreta fue la skin de Deadpool Y ya sabéis que para esta temporada Tenemos a Arthur Curry Tenemos a Aquaman Tal y como Deadpool tenía su propia ubicación importante dentro del juego, que en esta ocasión fue el yate, para Aquaman va a ser lo mismo. Va a aparecer una nueva ubicación en el mapa correspondiente totalmente a Aquaman. Y es que los filtradores han descubierto novedades acerca de nuevas ubicaciones que van a llegar al juego a lo largo de la temporada. Una nueva ubicación que va a ser llamada Las Ruinas va a aparecer... Justo donde eh, donde está el pedazo de heiser que ahora mismo, eh, el remolino ese, no sé cómo llamarlo. Me refiero a que bueno, va a haber una ubicación con ruinas, templos, etc. Así que ya sabéis que próximamente la ubicación de Atlántida o Atlantis va a aparecer dentro del juego de Fortnite. Y Como bien sabéis en esta temporada número 3 del juego de Fortnite existen una barbaridad de nuevas ubicaciones en el mapa que no estaban en la temporada número 2 Y ahora poco a poco nos vamos familiarizando con lugares como la fortaleza, llamado también en inglés Fortila, la nueva gasolinera o incluso la nueva actualización de la plataforma Por no nombrar a la agencia que ahora recibe el nombre de la autoridad y es que al parecer existe un barco que en cada partida se sitúa en un lugar diferente. ¿Lo sabíais vosotros eso? Y es que este barco misterioso directamente aparece como una nueva ubicación en el mapa. Pero costará encontrarla. A veces estará en el norte y a veces en el sur. Un nuevo barco que dentro de este barco se esconde en diferentes secretos. Y es que realmente está fuera del mapa. O sea fijaros en el mapa se encuentra totalmente fuera de este una ubicación que te hará curarte prácticamente al 200 total de vida, también te va a dar mucho luz porque tiene diferentes cofres muy interesantes y además tiene muchísimas balas disponibles. Acordaros que en cada partida esta, este yate o este barco va a estar en una ubicación diferente Y es que tengo algo que os va a gustar muchísimo o, o quizás no Y es que chavales, las llamas ya sabéis que en la temporada número 2 aparecían en cualquier lugar del mapa Tanto encima de los árboles como debajo del mapa, bugueadas en cualquier lugar Pues si en la temporada número 3 el agua es la mayor superficie de mapa que tenemos... ¿Dónde van a aparecer las llamas? Efectivamente, debajo del agua. Así que chicos, lo único que deberéis hacer para poder capturar las llamas que se encuentran debajo del agua... ...es dispararles mientras os sumergís en el agua hasta romper la llama por completo. Quizás alguno de vosotros pensaría que realmente el loot se quedaría debajo, hundido en el mapa... ...pero no es así chicos, sino que el loot... Sale flotando a la superficie, de manera que podremos coger todo el loot de la llama. Chicos, si os está gustando el vídeo, os recuerdo que podéis utilizar el código MRDNEOX y suscribiros. En cada temporada se filtran nuevas pantallas de carga o directamente en las pantallas de carga que podemos conseguir en el pase de batalla, normalmente Epic Games nos tiene acostumbrados a filtrarnos diferentes objetos. O diferentes cosas que vayan a suceder en el juego Así que vamos a analizar alguna que otra pantalla de carga que nos esconde algún secreto En esta pantalla de carga por ejemplo podéis ver como hay dos jugadores subidos en un coche y conduciéndolo Mientras uno dispara el otro puede conducir el coche Además se ve también un arma que creo que jamás la hemos visto en el juego Parece ser una mezcla entre la SCAR y la FAMAS y además si nos fijamos en esta pantalla de carga podemos ver a un estilo de miúsculos veraniego Que probablemente se convierta en una skin futura del juego Realmente sabemos que los coches van a llegar en el futuro porque Fortnite los filtró en el tráiler oficial de la temporada número 3 Parece ser que sí, vamos a poder conducir los coches muy pronto Y además quiero deciros que ha sucedido una catástrofe Y es que en una ubicación podemos encontrar a el conductor que aparecía en esa pantalla de carga y al parecer han tenido un accidente con el coche. Oh, espero que esté bien muchachos. Pasemos con la siguiente pantalla de carga. Vemos ahora una chica que al parecer se mueve en patines. Una nueva skin que todavía no ha sido añadida al juego y... Oh, oh mamá. Una mini Uzi, una nueva arma Esperemos verla pronto en la tienda del juego si realmente se trata de una nueva skin Pero hablando de los secretos de esta temporada Vamos a hablar también acerca de... El monstruo oculto Y es que chicos en una de las pantallas de este pase de batalla Podemos ver a una chica subida a lo alto de una torre Prestarle atención a esto Y es que aparecen en la ventana Dos ojos misteriosos Que no me había fijado en ellos Puede que se trate de una nueva skin Que veamos con ojos rojos en el futuro En el juego, un nuevo monstruo, una nueva criatura O quién sabe Quiero que me pongáis debajo en la sección de los comentarios qué creéis vosotros que es Esa criatura Pasemos con el siguiente tema Los tiburones legendarios Bien, ya sabéis que dentro del juego de Fortnite Existen los tiburones e incluso Pueden hacernos daño Realmente tampoco nos causan mucho daño cuando nos atacan, pero podemos ayudar a que este no nos mate. Y es que si tenemos un tiburón muy cerca y estamos en una partida que realmente necesita nuestra atención y no podemos distraernos con el tiburón, tenemos que soltarle armas al tiburón para que se las coma. Sí, sí, habéis escuchado bien. Si le soltamos armas al tiburón... Este se va a distraer con las armas y va a ir a por ellas a comérselas Y es que chicos, la rareza del tiburón va a ir aumentando dependiendo de las cosas que él vaya comiendo Así que si os encontráis a un tiburón con el aspecto mítico o el aspecto legendario Tendremos que matarlo para que nos dé ese objeto legendario o ese objeto mítico Wow, realmente eso me ha gustado muchísimo Vamos ahora con Kit Y es que parece ser que Kit tiene un emote secreto que muy poca gente ha descubierto hasta el momento O realmente todos lo sabéis Eso no importa, pero que sepáis que Kit tiene un baile exclusivo Y es que realmente no se trata de la única skin que puede hacer ese baile Sino que podemos hacerlo con otras skins, pero aquí tenéis el resultado ¿Qué? es un glitch, realmente era una broma. Como ya sabéis, en la temporada número 2 fue introducido Miaúsculos dentro del juego. Y sabemos que además también tiene una relación con Lynx, ya que incluso tiene tatuado el nombre de esta chica en el brazo. Pasando por el yate que al final fue conquistado por Deadpool y realmente Miaúsculos fue abandonado en la fábrica de cajas. Sabíamos que para esta temporada número 3 iba a haber una skin que se tratase de Miaúsculos en versión Robótica. De hecho lo dijimos en muchas ocasiones en vídeos antiguos Pero hemos descubierto que realmente no se trata de Miaúsculos. Porque es el hijo de Miaúsculos. Y es que al parecer el nuevo jefe se trata de Kit y no de Miausculos Pero Miausculos todavía sigue en la isla Ya que si nos fijamos dentro de la ubicación donde se esconde Kit Todavía está el bol de comida de Miausculos Vamos a hablar ahora de los bots. Oh, ¡Oh, Dios mío! ¿Eso qué es, tío? Con un Aimbot realmente de locos. Te pueden hacer desaparecer del, de esa partida realmente en cuestión de segundos. Pero hay algo acerca de este grupo de bots. Que probablemente no sabéis. Y quiero contaroslo. Y es que cuando estos aparecen en el juego y realmente no tienen a nadie a quien atacar, realmente no hay ningún enemigo a su alrededor. O por lo menos a la vista, podremos ver cómo estos se ajuntan y, y, y, y, y que a, empiezan <ríe> a bailar. Realmente se montan su propia fiesta privada. Y no solo eso, sino que pueden construir diferentes paredes como estáis viendo en pantalla. Joder, están realmente tocados de la cabeza estos panas. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis, reventar los likes, compartirlo con vuestros amigos que les va a encantar el vídeo. Y seguirme en Twitch, que estamos en directo cada día. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!